En primer lugar, un reconocimiento a las entidades sociales y vecinales que han presentado alegaciones. Se han recibido decenas de alegaciones de entidades ciudadanas, de vecinos, de vecinas, que son precisamente los que hacen política en su barrio, en su colegio, en sus asociaciones, porque hacer política es pensar en el bien común. Ejercer el derecho a la participación fortalece la democracia. El derecho a la participación debe concretarse también en la escucha y la toma en consideración por parte de los gobiernos como un deber inherente a este derecho, pero también como una oportunidad que posibilita la, la co-creación de políticas públicas. No nos sirve esa excusa que ponía la señora Navarro en la Comisión de Hacienda de haber ido dos veces al Consejo de Ciudad, porque precisamente fue a escucharse, a hacer un monólogo y luego a conceder cuatro minutos a las entidades esa información la podía haber facilitado por escrito y su tiempo haberlo empleado en un debate de verdad. El incumplimiento de este deber de garantizar la participación real, de vaciarlo de contenido contribuye a la desafección de la ciudadanía por las instituciones, algo en lo que coinciden plenamente las tres derechas e incluyo también aquí a Ciudadanos porque su evidente deriva contribuye a ello. No entendemos la alergia, la animadversión de este Gobierno para participación durante estos dos años, el fin de los presupuestos participativos, el intento de no ejecutar los proyectos aprobados, las mejoras en los colegios públicos tardías, las construcciones de carriles bici aparcadas, el vacío de contenido de los órganos de participación desde el Consejo de Alcaldes al Consejo de Ciudad, pasando por los consejos sectoriales limitando el derecho a la participación ciudadana, ni un solo proceso participativo en los dos años de Gobierno y el entierro de los planes de barrio y los recortes que hay que añadir a los que, a los que están sufriendo, las entidades sociales y vecinales, que se aumenta y consolida este año, como bien han puesto de manifiesto las entidades que se han pronunciado antes en este pleno. La falta de diálogo y de búsqueda de consensos cuando un año como este exigía consensos. La pandemia sufrida exigía no desperdiciar oportunidades, aprovechar esta crisis para reflexionar sobre nuevas formas de vida y lo mejor para el común de todos los vecinos. No vamos a volver a la situación anterior. No hay nueva normalidad que valga. Será otra situación, por lo que sería urgente explorar nuevos horizontes. Y para ello debería servir el debate presupuestario para confrontar modelos, pero sobre todo para la búsqueda de los acuerdos mínimos que la situación requiere. Nada de esta crítica situación parece afectarle al actual Gobierno. Y eso que ha tenido una oposición constructiva que le ha tendido la mano también una ciudadanía que no ha dudado en colaborar en la búsqueda de soluciones. Ahí está el incumplimiento del acuerdo por el futuro de Zaragoza, ni un solo intento de diálogo con la oposición para la negociación del presupuesto y tan solo tres enmiendas aprobadas a los grupos de la izquierda con cuantías irrisorias. Al final un presupuesto aprobado con la ultraderecha que rompe pactos y consensos municipales y sociales y asume sus presupuestos machistas, negacionistas del cambio climático, y que fomentan la desigualdad, la, la desigualdad como es de ver en ese convenio con una entidad antiabortista como la Red Madre, que en su página web criminaliza a las mujeres que abortan, la inclusión de una partida destinada a la Oficina de Atención a la Mujer Embarazada o la inclusión del término de violencia intrafamiliar como intento de negar el carácter estructural de la violencia hacia las mujeres, como ha puesto de manifiesto la representante de la Coordinadora Feminista. La ruptura de los pactos en materia de cooperación internacional la cooperación entendida como herramienta de justicia social y justicia climática. Una ciudad que ha firmado la declaración de emergencia climática no puede frenar la cooperación internacional. Los habitantes de los países del sur soportan la carga de un desarrollo insostenible de los países del norte, y lo estamos viendo con las políticas extractivistas. Al día de hoy, estas comunidades se enfrentan a los peores impactos del cambio climático, desde la escasez de alimentos hasta la desaparición total de islas bajo el océano sufren las peores consecuencias, pese a no haber sido los principales responsables del problema. Es desde este reconocimiento de responsabilidad desde donde surge la cooperación internacional y la ciudadanía de Zaragoza es consciente de que compartimos el planeta y que nuestros privilegios traen consecuencias devastadoras en otras partes del planeta. Esta ciudad nunca ha dado la espalda a esa realidad y ha sido un ejemplo de solidaridad, que ha tenido también reflejo en la política institucional que durante años ha incrementado y afianzado estas partidas. Por ello, denunciamos que vuelven a romper consensos municipales, vuelven a demostrar que no tienen palabra porque no cumplen lo acordado. Las unanimidades conseguidas en los plenos municipales en el 2007, con la Alianza Aragonesa contra la Pobreza, o en el 2017, por la cooperación en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el compromiso de aumentar los fondos al 0,7%. De ser la segunda ciudad de España hemos pasado a que sea la menor inversión en 24 años en cooperación social. Se han cargado ustedes esos consensos largo tiempo trabados. Esto apunta a que ustedes no tienen palabra. Alcalde Azcón, ¿qué le van a decir esos cerca de 10.000 nicaragüenses que viven entre nosotros? ¿Qué le van a decir los cerca de 3.000 senegaleses y los bolivianos? Ciudad solidaria, ciudad inclusiva, parecen conceptos vacíos para ustedes. ¿Así quieren frenar las migraciones masivas en pos de la supervivencia o de una vida digna? Hipócritas no es un insulto, es una descripción de sus políticas. El plan de lucha contra la pobreza infantil, la visión de las políticas sociales como políticas asistencialistas que solo entiende de la exclusión en sus manifestaciones más extremas y se olvida de los procesos estructurales de desigualdad y de segregación. Esto se ejemplifica mejor que nunca en el abandono de ese plan con más de 150 medidas, que nació también del acuerdo unánime de todas las fuerzas de este ayuntamiento y que se aprobó de la misma manera. No entender políticas de lucha contra la pobreza infantil más allá de la tramitación de ayudas para alimentación es no entender esta en su carácter global como manifestación de la desigualdad de las familias y que se transmite de generación en generación. No saben o no quieren abordar de manera adecuada las necesidades de inclusión sociofamiliar, sociolaboral de las familias, de conciliación, de proyectos de apoyo a la parentalidad, la brecha escolar o la brecha digital. Así agradecemos que UNICEF otorgara a Zaragoza el honorífico título de ciudad amiga de la infancia. No tienen palabra. Un presupuesto que olvida a los barrios y que beneficia a los negocios privados. El Gobierno mete en el cajón los planes de barrio y se saca de la manga prove proyectos como el mal llamado Corredor Verde, que debería llamarse Obras de Urbanización para el Hospital Privado, un presupuesto que abandona las políticas de vivienda pública y que pone la alfombra roja al negocio privado. El fin del programa de captación de vivienda de la Oficina de Mediación Hipotecaria y de Alquileres, el archivo definitivo de la inversión del Banco Europeo de Inversiones en la renovación de 850 viviendas del parque social y de construcción de más de 300 viviendas para aumento del parque de vivienda pública el abandono de pontoneros para viviendas de alquiler asequible, se posterga la construcción de viviendas en el parque Pignatelli, se venden los suelos de Alumalsa sin fijar cuando menos una cesión al ayuntamiento del 30% de las viviendas para la ampliación de dicho parque. Un Gobierno, un presupuesto que no cree en el derecho a la cultura, que recorta un millón de euros en programación cultural en un año donde más necesitamos de la cultura y su capacidad de sanar y generar bienestar llegue a toda la ciudadanía. El sector cultural está asfixiado por las limitaciones que ha impuesto esta pandemia y parece que clama en el desierto. Un Gobierno que no ayuda a la escuela pública, que es precisamente la garante de la igualdad de oportunidades, debería requerir una mayor atención y cuidarla por todas las Administraciones públicas. Un presupuesto que no afronta la emergencia climática, que debe afrontar el reto de reducciones de emisiones y para ello dotar de el presupuesto e impulsar el cumplimiento de la estrategia de calidad del aire. La alimentación sostenible y de cercanía no solo se trata del fomento del consumo de alimentos sostenibles, sino la producción, el impulso de la huerta zaragozana, como el impulso o como proyectos como el Parque Agroecológico de las Fuentes o la Torre de Santa Engracia. La educación medioambiental con año y medio sin licitar los proyectos. La movilidad sostenible que frene el consumo de recursos eh, contaminantes energéticos, sobre todo los más contaminantes. Para ello es imprescindible que en el desarrollo urbanístico las medidas de movilidad eviten el abuso del coche, fomenten el transporte público y la movilidad activa cuidando al peatón, pacificando calles, extendiendo la cota cero y los usuarios de bicicleta construyendo bicicarriles. Zaragoza es una ciudad que podía ser pionera en movilidad sostenible por extensión, por morfología, por su clima y eso es garantía de salud para los vecinos y para nuestro planeta. La renaturalización de la ciudad, que pasa por el cuidado y el respeto a la naturaleza urbana. Al final, este Gobierno ha terminado priorizando, en plena pandemia, reducir deuda antes que ofrecer ayudas directas a pymes y autónomos. Este año han previsto reducir la deuda en 37 millones de euros, cuando el Gobierno de España y de Aragón se están endeudando para hacer frente al impacto de la pandemia. Sin embargo, para la derecha y su ideología neoliberal lo más importante es reducir deuda, incluso en un año como este, e incluso a costa de no ayudar a sectores como la hostelería, la cultura, el taxi o el pequeño comercio que tan mal lo están pasando. Los dejasteis tirados en diciembre destinando todo el remanente a FCC y Avanza y los habéis dejado tirados ahora con este presupuesto. Por todas estas razones, Zaragoza en Común votará no a este presupuesto.